La Policía Nacional informó el apresamiento de un joven que supuestamente acostumbraba a robar reses en la zona de jima en la ciudad de La Vega. El detenido solo fue identificado como Hochi, residente en la comunidad rincón de esa localidad. Hochi, ¿por qué te trajeron aquí a la policía? Explícale pueblo, pueblo, defiéndete. Por unos toros ahí. ¿Y qué te pasó con los toros? Un tipo, como los trajo, va a vender de la frontera. ¿Y cómo llama va desde la frontera? Porque Valier, ese desgraciado. ¿Valía? Sí. Ese es un morenito chiquito, laguito. Oh, ¿y de quién eran los toros? De un señor ahí, yo no sabía que era de ese señor. ¿Cómo se llama el dueño? La familia mía es. Eh? ¿De dónde? De, de la frontera para pues, allá. ¿El dueño de los toros? Oh, ¿pero cómo se llama? ¿Mm? Es familia de Efre. Familia de Efre Santo. Ajá. El gerente de la IAD? ¿No será uno que dice Marcia. Marcia no tiene toro, no creo, no. Marcia no, el otro, Yo no me acuerdo muy bien de nada. Entonces alguien te trajo los toros fue Valier. Sí, y ve a ver cuánto golpe ahora, santísimo. Oh, bendito Dios, muchacho. Y, pero tú habías estado, te habías detenido antes por, por vaca. Varias veces. Varias veces. No, una vez nada más. Vale, bueno. ¿Y la vez que tú has estado por eso por vaca? No solamente te agarra yo dos veces. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.